Buenos días chicas, ya empezamos otro día, hoy ya es martes 24 de agosto uh, Ya llevamos al enano ahorita a la escuela Y ya venimos de regreso a casita a desayunar Y vamos a empezar un vlogcito más, acompáñanos Te mejor Hola muchachonas, buenos días bueno, días, ¡Me hicieron madrugar! ¡Sí! ¡Me hicieron madrugar a mí! Yo no tengo nada que hacer y me hicieron madrugar. ¡Sí! <ríe> Vamos a hacer la desayunada. Esto aquí se ve mejor. Y las voy a poner en esta esquinita. Vamos a sacar. ¡Déjenme lavo las manos gordito! Al gordito... Ready? Besura, ¿Se da? Aquí era, aquí era, aquí ¿qué? Abu, dale sus ojitos, un viejito. un viejito, un viejito, ¿no tenés ganas de ser viejitos? Te hablo, Fuchi mamá, Mamata azul rara, Fuchi un viejito, un viejito, abajo, pues, a no tener travesuras. Saca tudo esse papai. <tipos> no, a tornar, não, a como é que você não não não chicas, vamos a limpiar acá, que anoche tiré, vean me tiró la leche y ay no sé, si es un cochinero luego si sí. no limpio luego luego, ay porque la madrugada uno no, todo zombie haciéndole las cosas a los chiquillos y limpiándolo dejen arreglo aquí este desastre porque quiero grabar quiero hacer un like, diga en el canal de maquillaje Pero tengo allá un desmadre Ayer Dylan estuvo ahí haciendo Tarea, y aguas Ahí tengo un despapá y no me gusta grabar así me estreso Así que ahorita voy a una buena limpiada Quiero grabarles también el video eh, Quiero grabarles también el video Que me han pedido de mi maquillaje no Es mucho ya les dije pero Pero se los voy a hacer Así que no tengo Muy organizado tampoco No tengo mucho maquillaje porque tengo mucho maquillaje guardado De que pues no uso O sea, lo que ocupo Para mis maquillajes no es mucho Y vean, tengo ahí Lleno de maquillaje Yo creo que es lo que voy a hacer ahorita Voy a poner, a tomar foto Para poner todo eso en Poshmark Todo lo, lo que hay en cajita Acá abajo tengo una caja también llena de accesorios Y es lo que voy a hacer ahorita Poner eso en Poshmark Hacer el eye uh, Y eso poner todas las fotos en primer para que ya salga eso ya, ya se ocupe aquí el espacio y hacer el aire para ya quitarme ese pendiente pero primero voy a desayunar chicas ya estoy haciendo mi cafecito y déjenme mientras acompañen a que recoger el cuarto porque si sí está un desapare y déjenme voy a ver qué anda haciendo aquel gordito y ven chicas me traje la raquita que tenía en la cocina con el horno para acomodar aquí pues este es mi mi maletín de los faciales para mi emprendimiento de mariqué. Ahí son papeles y cosas que ocupo para la impresora. Y aquí son más cosas para lo de mi negocio. Así que pues decidí traerme la raquita para acá. Porque dije acá que es más práctica y más útil que en la cocina. Y ahí tengo, ahí más o menos voy poco a poco organizando el despapay. Al menos aquí tenemos un poquito más de espacio. Dejen guardarse porque Elena no deja sus garras por todos lados. Deja su ropa donde primero es el pleito con el diario de que no organiza nada. Yo le digo, guarda tus cosas y él te vale cuenta. Pues, se le va jugando, se le va en su juego con sus juguetes o con la tele y se le olvida lo que tiene que hacer. Como ayer, ya ven que ayer... Ah, en el video que les posteé el lunes, ah, le dije el domingo, pon aguas en la noche porque ya solo quedaban los... se lo olvidó. Ya cuando llegamos de la escuela, como yo no estuve tampoco en toda la mañana, llegamos y iba a agarrar agua y me decía, mami, no puse las aguas, le digo, pues órale, ya sabes que es lo que te toca. Así que, yo no sé si ustedes lo hagan, pero yo sí, me gusta darle como sus deberes, como sus obligaciones, se podría decir en la casa para pues para irlo incluyendo ¿no? para que él se siente incluido para que no se sienta consentido de que ay mamá me tiene que hacer todo o así no me gusta eh, como darle a él sus tareas de que tú tienes que hacer esto tú tienes que ayudar en esto y para que pues él vaya familiarizándose con las cosas de la casa porque pues ya ahorita yo cuando no trabajaba, de todas maneras, lo ponía también a él a, a que hiciera cositas. Dejen empezar a organizar aquí. Este es papá. Bien, chicas, ahí más o menos ya quedó. Yo trato de usar, como les digo, lo que ya tengo en casa. Ahorita no quiero estar comprando más decoración. Acá está el gordito. Y ahorita lo voy a sacar porque aquí es el les a eh, digo, yo trato de usar más o menos lo que yo tengo en casa. Ahorita no quiero llenarme de más cosas porque, pues, uno no está en su casa propia, chicas. En verdad que es un lío andarse mudando y andar, este... Pues a veces tirando un montón de cosas porque se te maltratan o se te quebran, entonces pues ahorita eh, ya vieron que hice la compra para primavera de allí utilicé las cosas que ya había comprado para primavera y solo agarré algunos toquecitos para ahora esta nueva decoración y pues así chicas, tratar de hacer las cosas con lo que tenemos a, para ahorrarnos y para no tirar cosas también porque es mucha contaminación también chicas, así que soy tacaña coda como, como algunas personas <risa> conocidas en mi familia o en mi familia dicen. Pero pero yo trato de hacer las cosas, como les digo, a mi presupuesto y a que se adapte a mí. Así ustedes también, chicas, traten de ser sí, tener todo bonito, arreglar, decorar. Pero hacerlo como a su presupuesto. O sea, no te estés luego estresando porque, ay, quiero tal decoración o eso, aquello. En verdad que a veces luego las personas malgastan su dinero solo porque... Ven tal cosa y pues ya también okay, lo voy a poner en mi casa, ¿no? Y a veces, pues si, si se puede o okay, se hace, si no, tú puedes hacer las cosas. Hay muchísimos eh, videos donde tú puedes elaborarlos, uh, pues los de esos candelabros para velas, hasta charolas, bueno... Un sinfín de cosas con cosas reciclables que tienes en tu cocina o que puedes conseguir fácilmente. Así que hay que buscarle la forma, a chicas, de pues ahorrar y mantener bello en nuestro hogar. Así que empecemos. Así que es lo que voy a hacer eh, esta temporada. Esta colcha ya ven que la había comprado en Diris la temporada pasada. La agarré y dije que okay, me va a servir para Navidad y para 14 de febrero para la temporada esa, pero pues la decidí poner ahorita porque no he ido a buscar, Bueno, ayer la estaba preguntando mi esposo, porque mm. yo, yo le tengo que tomar parecer a él, chicas de él dice que a veces eh, dice, ay no, es que estos colores de cortinas, no, o así o a veces nos turnamos, ok, yo compro un color para esta temporada y para la próxima decoración, pues tú, me, tú compras el color que a ti te guste, ¿no? y así porque él sí, él sí le gusta tomar parecer en la casa, él sí le gusta poner su opinión para las cosas de decoración y eso que a veces compro, y me gusta, me gusta que, que pues él también se incluya no nada más es de yo ser la que ande allí poniendo algo a veces, fíjense, cuando hice la decoración en primavera, pues yo solo compré ciertas cositas, y pues no, no compré como el cuadro que tengo ahí en la sala, no compré este, no había comprado cojines, no había comprado la mesita que tengo en la sala, otras cosas agarré también a saber Bueno, a ah, varias cositas así Yo le había comprado las cortinas Algunos, las charolitas Y eso, que yo pues con eso dije Voy a hacerlo, y él me dice Oye, no has comprado nada para decorar Dice, esto se ve muy feo Y en ese rato le dije No, pues vámonos, vámonos arroz y ahorita agarramos algo Y sí, en ese ratito me lo llevé y ya pues Agarré más o menos las cositas Que yo veía que me funcionaban en la casa y que pues me iban a servir para varias decoraciones yo voy a aprovechar porque si ya nada más yo compro ciertos detallitos y pues agarré como la mesa, agarré cojines agarré el, el cuadro agarré el espejo agarré varias cositas así que, que yo sabía que me iban a servir para muchas decoraciones y ahí yo nada más me preocupaba por agarrar pues detallitos, ¿no? como decoracioncitas, jarroncitos y eso, ahorita estoy en la espera chicas de Shane, que no me ha llegado estoy esperando, como les dije decidí comprar fundas porque siempre solo vende fundas, yo no oye que vendiera el cojín, pero dije bueno, no tengo espacio, allá tengo lleno, lleno de las cosas de la playa, las sombrillas, la casita, sillas, abajo está lleno de ropa, ya está lleno de cosas de maquillaje, lleno de ropa abajo, al closet de lado está también llenísimo de cosas, de colchas, cosas del bebé, bueno. Con marqueta porque decidí poner ahí las aguas para quitarlas de allá que se estuvieran viendo. Decidí poner ahí todo lo, las bebidas y eso. Entonces no tengo mucho espacio. Dije dónde voy a estar refundiendo cojines. Si voy a necesitar cojines para diciembre, para la temporada después de navidad. Voy a necesitar cojines para la temporada de otoño. Voy a necesitar cojines para la temporada de 14 de febrero. Voy a necesitar cojines para primavera. Voy a necesitar cojines para verano. Entonces dije dónde voy a estar refundiendo tantos cojines. Si no tengo espacio para meter tantas cosas. Y pues vi que Shein vendía las fundas. Dije, ok, voy a buscar del tamaño de mis cojines. Y sirve que pues mis cojines se pueden lavar. Los lavo y reutilizo el, el cojino. O sea, ya cuando de plano se ve apellito Pues ya se, se tira ese y se cambia por uno nuevo. Entonces pues decidí hacer eso. Decidí, espero y les esté gustando mi forma de decorar. Porque pues... Quizás estamos acostumbradas a ver el típico video de que ah, voy a la tienda, agarro todo y solo vengo y acomodo. Pero no, yo quiero darles como una forma más real. Porque yo sé que el, el, se puede decir que el 80%, 85% de las personas no tenemos espacio para meter tanta cosa. No tenemos presupuesto para estar comprando también tanta cosa. Entonces yo quiero darles eh, pues cosas reales y accesibles, ¿no? Para mí se me hizo muy accesible eso de que Shane te vende las fundas de la temporada que tú quieras. Encuentras en Shane un montón de funditas para tus cojines. Solo pues búscate unos cojines porque sí creo que solo tienen tres tamaños de cojín, de fundas para cojín. Entonces solo búscate unos cojines que sean del tamaño más o menos de las fundas de Shane y ya, se soluciona el problema no vas a necesitar espacio para meter cosas no vas a necesitar gastar de más porque valen como el más caro por muy detalloso que sea, que tenga así costuras o algo muy mucho diseño te sale a 7, 8 dólares el más caro, entonces un cojín no lo encontramos en ese precio chicas yo los que compré me agarré los grandes eh, 22 creo ya con taxas y los chiquitos venían en la sala, entonces pues ya esos no los tuve que comprar y al igual a que ahorita estoy buscando también una cobija, una quiero una que sea como con hojas de otoño y beige, o que sea toda así como el cobertor este eh, color naranja. Lo que estoy buscando ahorita, pues encarné mis cojines para mi cojincito ese, mi funda, y mi funda para los amados. Y acá las cortinas también ando viendo. Yo creo que, yo quiero cambiarlas, pero a mi esposo no le gusta cambiarlas. <risa> él le encanta que cuando se duerme en el día la cierra y pues se ve todo oscuro porque son son bien oscuras. Entonces, luego que lo que voy a hacer es comprar la que va el tapiz que va atrás de la cortina para ponerla en cualquier color de cortina y pues al cerrarla se vea oscuro, ¿no? Es lo que voy a hacer para poder estar cambiando porque él no le gusta que les quite las que le quite las cortinas negras, entonces pues es lo que voy a hacer ahorita, eh, yo creo que el viernes, el viernes irá eso, a ver todo eso de cortinas, necesito dos juegos para la sala y el comedor, bueno, necesito un juego para cada lado y uno para aquí, la del baño ya la tengo, la agarré también, ¿sabes que fuimos a comprar las cositas, me hallé esta cortina que dije, esta me va bien para la siguiente temporada de otoño. Pues ya la tengo la del baño. Del baño ya solo me falta algún detallito para el, la decoración. Quiero... He estado frieguele y friegel mi marido. No hemos hecho los cuadros. Yo acuerdo que les dije que íbamos a hacer los cuadros para las fotos. No los hemos hecho. No hemos hecho. Quiero unas repisitas allá en la... En el baño, atrás de la casa. Tampoco me las ha puesto. Bueno, en el video vieron el de la cocina. Bueno, ahorita que vayamos a diseñar, van a ver. Tengo una puerta también que se cayó. Hace como dos semanas se cayó Y no me la he arreglado Entonces pues sí, hay muchos detallitos que tengo que arreglar En la casa eh, Ya le dije, cuando vayas a Dipo Tráeme tornillos Y ya pues yo la arreglo Pero se llevó mi taladro, yo tenía un taladro aquí También, ya, ya no tengo taladro Ya no puedo andar yo arreglando cosas Necesito decirle, o traite las cosas O arreglarlas, pues ya a lo mejor le digo Arreglélas Entonces pues andamos haciendo eso chicas vamos a desayunar porque ya van a ser creo las 9 de la mañana qué horas son, ahí acá traigo sí, van a ser las 9, son las 8 8.33 así que vamos a desayunar y pues ya ahorita le seguimos, hoy no voy a hacer qué hacer, solo voy a, solo organizé ahorita también voy a organizar nada más la sala allá limpié a fondo todo esa limpieza completa de puré todo lo que Iba a sacar de basura, limpié refri, limpié estufa, limpie baño eh, Hice todo No me faltó nada, creo que sí no me faltó nada Arreglé la cena, limpié las cenas Entonces ya hoy nada más voy a organizar Yo organizé aquí el cuarto Eso lo dejé ahí porque lo voy a ocupar ahorita que grabe Ya como de aquí todo Y ya nada más ahorita voy a ir a organizar sala la cocina siempre la tengo limpia porque la cocina siempre me gusta que lo que se ensucia, limpiar y ya. Que la cocina esté libre porque de comer a cada ratito queremos comer y no me gusta ir a hacer co a cocinar algo y que esté la cocina toda llena de trastes, sombrosa, no me gusta eso. Me estreso estar en un lugar trabajando y que esté por ningún lado. Entonces ahorita uh, lo que voy a hacer es organizar la sala y de una vez ya pasamos a hacer desayunas porque ya tengo hambre. ¿Y el gordito quieres? ¿Vas a comer bubito? ¿Sí? ¿Comemos bubito? Mente, mente, ya te voy a sacar de ese pinche en cielo. Sáqueme de la cárcel a mi chingarra marre. A chingarra marre me tienen encerrado a mi. ¡Ey! Ya me sacaron de mi cárcel. <ríe> ya van alquilándole a mi mamá todas las decoraciones y todo el desmarre. Todo el resmarre y aguanta yo tirando Porque a mí no me gustan mis juguetes A mí me gustan las cosas que pone mi mamá a ella, mis juguetes no me gustan Que mi amor jiji ¿Quieres huevito? ¿Bobito? ¿Vamos a hacer uno bobito? ¡Córrele! ¡Ay, Dios mío! Ponte a jugar, déjame desayunar y le cierro acá las puertas porque no vean eso, eso es un despapacho. No me gusta no, dejar de... la cabeza porque se viene a tumbar cosas y luego me va a tener que se corte con algo. Que a lo mejor le cierro todo, cierro la del baño, cierro todo, todo, todo. Y así la ando que a gusto libre. O me dejan como de acá silla. Porque le encanta andar ahí en la bicicleta metiendo la mano y dándole vuelta a la rueda y me da pendiente que luego se lastime la manita. Listo, Bien, me mandaron este cajón para regresar los modems y eso del Infinity. Aquí no me se agarra el Concas y a mí la verdad me encantaba el Concas. Puedes manejar tu internet desde la palma de tu mano, desde tu teléfono. A veces se enano me hace enojar y pues le quitaba nada más el internet rápido pues uno ya ve que ya le está con el teléfono ¿no? rápido le cancelaba el internet a su, a su juego y pues ya no jugaba y ya, ya no se, no me estresaba y con ese internet no con ese internet tengo que andarlo siguiendo para quitarle el juego y ya, no, ahorita ya agarré la aplicación del nintendo para podérselo bloquear <coughs> Ya agarré la aplicación de Nintendo para poder... Me llegó una notificación de Dylan. Dylan usa este teléfono para hacer sus TikTok. Y me llegó que no sé quién le yo me gusta un video. Este... Les decía que me gustaba mucho el Concast por eso, ¿no? Porque puedes ar... organizar tu internet desde, casa... desde tu teléfono. Aparte de que si se está trabando o algo rápido, lo puedes también pedir ayuda y te lo arreglan y ahorita con el que tenemos es de Dish y ay no porque es la el contrato es con Dish pero el Dish tiene otra compañía aparte que es la que se encarga del internet y es un lío tienes que andar hablando Dish y se habla otro lado y luego ay no te tardan días si está fallando algo y ay es un despapaya. bien dijo mi esposo ya te vas a sentir como en México si sí se siente ya si sí se siente es un despapalle de todo tienes que andar uh, organizándote si, si ocupas algo como les digo eso del internet es bien difícil, tienes que durar a veces hasta un día, dos días sin el internet porque la persona que viene a arreglarlo no tiene tiempo, no tienen citas tienen citas ya muy programadas y no tienen espacio entonces es un lío aquí con el internet y todo eso y con CAS no entra para acá con car no sé si entra a Los Ángeles pero para este lado no, no la muchacha me dijo no, tu código de área no, no entra para nosotros y pues, pues lo cancelé, no me cobraron nada porque apenas tenía como cinco meses que lo había puesto a mi nombre, porque estaba el nombre de mi esposo y lo cancelamos cuando nos mudamos con mi cuñada y después pues vimos con las clases de los niños no alcanzaba el internet y se nos saturaba y nos trababa la tele y bueno, no papá porque el internet no nos alcanzaba las megas, entonces no me tocó, podíamos agarrar un paquete más grande, pero pues es mucho lío, ¿no? Que cambiaran ellos de paquete y todo eso, así que dije mejor agarro mi propio internet, ellos que tengan su internet y nos dejamos de líos, cualquier cosa yo me llevo mi internet y no hay ningún problema, entonces lo volví a agarrar, y ya como cinco meses, dije, pues me van a cobrar, si no lo puedo a poder agarrar acá, pero no, y tenía como desde enero, ¿Es caja no, perdón, desde marzo, esperando la caja para mandarles los aparatos, porque ya me estaban diciendo que me los iban a cobrar y que no sé qué, le dije, no, pues que a mandar una caja, porque tampoco tengo un UTS cerca, como para decir, voy a ir a UTS a dejarlo, tengo un UTS uh, hasta Los Ángeles, <ríe> y pues no, chicas, para mí es muy muy difícil ir hasta allá <risa> no está tan lejos está como a 20 minutos pero yo no manejo entonces con los niños imagínense en la caja, los niños andar en el bus o en Uber eso yo. mi esposo descansa solo el domingo entonces el domingo está todo cerrado ni para qué, les dije no pues yo no puedo es decir, yo lo que tengo cerca es una CVS y si toma manos la caja pues yo puedo mandar el paquete y sí, yo me no mandé la caja, pero lo dos que tenía desde marzo, de marzo esperándola. Y apenas la semana pasada me habló otra vez un muchacho y me dijo, ¿Lo que pasa? que estamos esperando separada? Entonces le dije, ok, yo estoy esperando la caja porque me quedaron de mandar la caja desde marzo y no me han mandado nada. Entonces, como a los tres días de que me habló, llegó la caja, pues hoy la tengo ya acá. Para nada más que llegue Chancita Chancita llevarla aquí a las simias Pues ya no les he hecho tan muchísimo porque el blog de ayer se me hizo bien, bien largo y no lo puedo bajar de menos de una hora chicas trato de que le corto le adelanto y no baja y no baja y no porque ahí pues mucho chisme bueno así que no puedo dejarlas con la mitad del chisme nada más y partiros la otra mitad verdad pero bueno déjenme me hago mi café para que no se caliente no no me gusta el café caliente me dicen en el trabajo me dicen la señora que porque y ahora no le pongo lleno a mi café le digo que no me gusta que el café ni la comida esté súper súper caliente porque no me lo tomo a gusto ¡Cállate! <risa> y me había querido ya estrenar mis tacitas de halloween y de, de día de muertos y mi tacita esta se quebró yo no sé si ayer les comenté se quebró la del día de muertos y estaba bien bonita vean pero se agrietó y no sirve ya para el café, puse o para decoración porque está bonita el viernes voy a ir yo creo que sí, el viernes voy a ir otra vez a night, night. y este... voy a buscar otra vez, otras cositas voy a agarrar aunque sea... había una de hoja, yo creo que me voy a traer ya esa porque me gustó, pero pues sería también la del día de muerto, así que es mejor eso pero ya ahora sí voy a agarrar la de hojas y le voy a agarrar otra de calabaza al Dylan porque está con cicatran que porque es su casa que no tiene casa porque vean estos también esta este es el día de las madres pero se voy a usar ahora este y él no tiene taza, les digo, Me jode porque no tiene taza. Tenía una de Iron Man de los Avengers, pero se quebró con la movida. Y no, no nos salimos, pero nunca nos empezamos en buscar su taza. Porque le gusta tener su taza personalizada. Para su chocolate. Dice: ¿Por qué si tú compras taza para ti? Para las temporadas, mami, de boom y todo eso, porque no me compras taza para mí de mis caricaturas, dice mi gordito y ya el gordito ya no sé si a usar, pero vaso listo, ay, no sé cómo usar mi café, bueno, vamos para acá, ya no y la cámara está para el otro lado. Voy a ponerle leche Me le pongo de las dos porque me gusta Una le da sabor Y la otra Me lo ayuda a que se enfríe De una crema tengo dos... dos sabores pero ya casi se acaba con los dos y a mí me gusta valer de los facunfados como con los cacunos de enfado del mismo sabor de ahí menos y voy a hacer unos panque no ya son pantos un mmm... french toast tan francés Está toda loca, necesito prender los dos quemadores para que funcione. Ay, no, yo sé hacerme un frentos, un panqueque, un chepo, una sincronizada, un huevito. No, yo qué. Pero yo creo que voy a hacer un frentos y un gordito para el gordito. Le voy a poner el mate al gordito. Las fresas. ¿Qué me ha tocado? ¿Qué es esto? ¿No? no voy a hacer. Del que es el paraquete café, no sé si es horneado. Pero una vez me no había y me puso, me pusieron este en Walmart, me lo cambiaron. Y me gustó más este. Está bien pachoncito. bien y, y ya, ya siempre pido mejor de este. De no agarrarlos de bimbo. Aparte de que la de está más grande. Está más gruesacita. Y más pachoncita. <risa> Me voy a hacer... Yo creo que tres. ¿Por qué? Y las ¿Qué casi suena? Yo que los hago. Porque no tengo que empezar a comer hasta las nueve, chicas. Con el ayuno intermitente. que okay, dejo de comer a las nueve. No, perdón, a las ocho. Sí, a las ocho dejo de comer... Y vuelvo a comer hasta las 9 de la mañana Y pues me, me ayuda porque es el horario que tengo en el trabajo A las 9 es cuando salgo a mi primer break Ya me tomo un café Con alguna galletita A veces, a veces teco y con pan Ay, yo no tengo plata perdieron todos los toppers ay estos muchachos Dylan se llaman a la escuela no, ya no, ya ah, ya se va a hacer estos niños mi marido pierde los toppers Dylan también digo cómo lo usamos nunca les he dicho cómo lo usamos no recuerdo si sí no, o si no pues les doy la receta de nuevo si sí, ya les he dicho déjenlas bajo un poquito para que se vean la receta bien yo nada más pongo un huevo porque pues se lo hago para mí pongo un huevo crema para montar como para los pasteles como chantilly o así como la conozcas le pongo canela esta sí le pongo mucha porque me encanta que tengan ese saborcito de canela mucha canela puede ser que okay. pongamos que sea como un cuarto de taza de whipped cream un huevo a una media cucharada de canela porque me gusta mucho, ya canelas al gusto. Y le ponemos como una cucharada de vainilla. Esencia de vainilla. Mexicana para que le sepa bien buena. Porque yo he comprado de otras marcas que no es mexicana. Y la verdad no sabe igual. Bueno, no te le da el mismo sabor a los postres. Así que yo, esta es la que me encanta. Yo digo que es mexicana porque yo era la que compraba también en México. De la marca Molina. Viene bien, bien concentrada. Y Yo he comprado otras y no, no está tan concentrada, no. no te salen tan buenos los postres. Le pongo dos de azúcar. Yo sé que van a decir las que no les gusta el azúcar. Ay, yo es mucho azúcar, pero eso también ya puede ser a tu gusto. Yo le pongo dos porque necesito agarrar energía. De que tengo 12 horas sin comer nada, chicas, así que. Y igual mis comidas ya no son tan grasosas ni así entonces sí, sí se siente el bajón por eso trato, en mi desayuno trato como de comer lo que más me gusta si quiero una hamburguesa me la como si quiero una pizza, un ras, bueno, una pizza porque donde vamos a comprarlas están así, son como individuales me la como también o así. trato de en la mañana comer lo que más me gusta que sé que es más grasoso, es más dulce o tiene más carbohidrato. Y ya en la comida de la tarde y en los snacks, pues ya, frutita, verdurita, no, no tanta grasa. Listo. Y no me coijo también así que digan, apenas empecé, tengo como 15 días que empecé así. Antes nada más lo que hacía era que... Trataba de no tomar tanto en soda, tomar solo como cuando salimos a comer. Y aquí en la casa pues sí tomo, pero tomo como de ese suero que le llaman, que es hidral con tehuacán. Pero ya quité así de plano la coca y eso. Entonces, no, no como ya tanto chocolate, no como tantos dulces, no como tanto pan. con eso que me encanta ustedes. O tanto así de gusriata, pues y pues si sí me ha ayudado, me ha ayudado bastante porque lo he notado en mi ropa. Bien, bien, bien, bien. No bueno, se me ve la panza hasta acá, no bueno, se me veía hace unos meses de cuando me alivié del bolito. Y de digan si sí me costó más trabajo bajar, pero de Dilan no... No cuidaba nada, chicos. De digan si sí me valía fuerte. ¡Ah! Cállate. Y no cuidaba nada de mi alimentación. Ya me valía. Y vean, esto me va a alcanzar bien para los... Gracias. se deba bañar y nada más pones poquito de mantequilla comer, los abiertas y los estás cuidando que se cosen por los dos lados yo los pongo por un lado ya más bajito el fuego para que se cosa bien el huevo por dentro porque no me gusta que quede aguadito el huevo en el pan y mientras voy poniendo fruta porque me daban ñañaras que ustedes saben que es bien diferente como si se me llegaba un empachar algo pues no saben qué entonces me daban ñañaras darle como comidas así chiquitito, ¿no? antes de los seis meses ¿Quieres popa? ¿Popa? ¿Sí? ¿Qué? Dime, yo no sé qué quieres. Dime, popa, mamá. No, dime, yo no sé qué quieres. ¿Qué quieres? Dímelo, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dímelo, mi amor. ¿Sí, Lian? ¿Achimo a canción, Alian? ¿Achimo a canción, Alian? ¿Le a canción, a mi papá? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Uy, ya le dio sueño! Ya va a dejar descansar a mami un ratito. Sí, te vas a ir a la yuyu. Listo. No, no, no, no. Me encantan los presentes. ¿Encontraste qué hace con los dulcecitos? Me encanta. Sí, papá. ¿Te vas a ir a mimir? A la yuyus. A la yuyu. La patita del bulo. Uy, oh, déjame checar qué hora sale Dylan, porque creo que ahí sale temprano también. Sale temprano el Dylan. ¿Quieres una fresa? ¿Sí? ¿Quieres una fresita con tu comida? La fecha de pupote. Y ahorita te damos tu comida también, ¿ok? A ver si ya se enfrió. Vamos a ver si ya se enfrió. Vamos a ver si ya se enfrió. Y mientras se enfrió, salud. Que Jesús le ayude. Que su papá le ayude. Oiga, Hola, diles. Hola, diles. Presa. No, porque lo tiras... Fresa. Fresa. No. La mena. ni Y el cita. ¡Rico, rico, rico! Chicas, así quedó mi desayuno. Tres panes franceses, french toast, creo que se dice, con fresita, banana y miel de maple. Un cafecito y allá está el del gordito. Su huevito, jitomate y se está comiendo ahorita una fresa en lo que se le enfría el huevito. Estamos más bien peleando para que se la coma porque ese niño tira más bien solo. Toro, toro, toro, toro, tila. Por atrás no, por aquí. Aquí. Am, yo mi. Yo yummy yo yummy, yummy, yummy. Ya puse a dormir al gordito Ya voy a limpiar porque vean Hizo ahí su ¿no vieron? Hizo ahí su cochinero De comida Que cargando Porque ya no hay pila Ven, Eso es su tiradero ahí de comida él ¿eh? más no, lo que tira que lo que come Y ya ahorita Ya lo llevé a dormir porque ya empieza Acaba de comer y empieza a llorón Y a tallarse los ojitos De que como lo levanto temprano para llevar al enano a la escuela, pues ya, ya soy el Ya son las 9.52, vean, ya casi las 10. El enano estaba revisando ahorita su horario y hoy sí sale temprano. Hoy sale a la 1.18, así que me voy a poder a arreglar aquí. Solo voy a ir a la cocina, ya tengo toda la casa recogida. Como les dije ayer, hice limpieza profunda en toda la casa. Y ahorita solo voy a limpiar la cocina Que fue lo que sucedió ahorita para el desayuno Y me voy a ir a Facebook Vayan, síganme Voy a hacer un like Porque tengo ahorita una rifa pendiente de Mary Kay Todavía me quedan varios números Y quiero ver si saco algunos ahorita en el like Y para ya hacerla Porque ya, ya casi nos sale el mes Ya estamos a 24 Y yo todavía no la hago y quiero hacerla ya Así que ahorita lo que voy a hacer Limpiar aquí Irme a Facebook Recuerden que trataré todos los martes de estar haciendo live en Facebook en la página de Makeup Andy's Glam. Ah, no Makeup Andy Guerrero. Este es como les pusimos a la página ya. No voy a pegar el sketch del Dylan porque.. Luego se me olvidan los horarios. Y ya no aquí ya estamos la cocina. Y pues estos son nuestros días de Mamá normal, chicas Ya mañana eh, me toca ir a trabajar Trabajo mmm, Miércoles Jueves Vuelvo a descansar el viernes Y vuelvo a trabajar sábado y domingo Trabajo temprano así que No hay, me agrado el, el turno ese Porque no hay problema Si tenemos una salida o algo yo salgo temprano y, y podemos ir a donde tengamos que ir. Si hay una fiesta o algo, podemos ir porque dentro temprano y salgo temprano. Así que no necesitamos este. No hay pues ningún problema con el trabajo y, y la salida. Eh, y me, me, conviene, me conviene trabajar el domingo porque así el domingo mi esposo puede cuidar a los niños. Entonces yo. Me ahorro un día de 25, algo un día no lo pago y él, él se queda con los niños y descansa su día y yo nada más pago tres días, pues me rinde más un cheque, ¿no? Porque ustedes saben que con niños es bien difícil trabajar, no, muchas personas dejan de trabajar, es mejor y se dedican solo a los niños porque pues no conviene chicas, y si les dejas tu cheque en el cuidado y es bien difícil trabajar solo para pagar sin disfrute a tus hijos, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero yo gracias a Dios, este, mi cheque sale más o menos bien, a pesar de que no trabajo muchas horas. Me sale un chequecito bueno y como les digo, pues ya solo pago por el bolito, porque pues mi mamá ya se paga la escuela, o así sea, que ya no guarda un dinero. Y pues ya solo voy a pagar por el bolito $30 dólares el día, así que mi cheque pues ya me va a rendir más. Eh, en sí mi cheque me quedaba solo la mitad, y ya limpié un dinero. Sí ya. white piece. Les decía que mi cheque solo me quedaba la mitad porque pues o había que pagar niñera para los dos ahorita que le ganamos todo en clases, pero pues ya. Y ahorita ya solo voy a pagar por el gordito. Y pues ya me va a rendir porque ya mi cheque me va a quedar... Voy a pagar una cuarta parte del cheque por el gordito. Por el cuidado del gordito. Y ya me va a quedar tres, cuatro partes a mí. Y pues, pues me sirve, chicas, porque yo este... Lo que gano me sirve para poder pues, estar comprando las cosas que me gustan. Porque sí me estresa estar pidiendo para todo. Y más aparte, ¿no? no solo el estar pidiendo, sino que... Pues sí te limitas más, ¿no? Porque pues con un solo sueldo sacar todos los gastos sí te limitas en... A veces no ir a ciertos lados porque hay que pagar renta. O porque sí, así estábamos, ¿no? De que como en la semana que había que pagar renta, pues estábamos de no salir así fin de semana y eso. Porque pues hay que pagar renta y para que no se sintiera tan feo el fregadazo del dinero que salía y pues ahorita ya, ya nos, pues ya con la entradita mía quieras o no nos ayuda a salir no privarnos de eso, no de disfrutar una salida con los niños de ¿eh? cuando salimos comprar lo que se nos antoje, todo eso te, te da mucho beneficio en tu trabajar a pesar de que tengas que pagar cuidado si sí te da beneficio, aparte de que tengo que trabajar. Les digo, si sí te da mucho beneficio el tener una entradita extra, ¿no? Este, yo ahorita, pues tengo la entradita de mi trabajo seguro, más aparte, lo poquito que va quedando ahorita de mi emprendimiento de Mary Kay, que espero, pues, más adelante sea un poquito más y así. Me gusta, les digo, esa marca... Me, me gustó el producto, me gustó la temática de la empresa, me gustó la marca Y más que nada porque te da la ganancia te da la mitad O sea, no es de que la empresa se quede... Yo he vendido topper, chicas, yo he vendido nice, que es como joyería He vendido colchas de Vianney, íntima He vendido zapatos, Andrea, Class, Terra, Castalia, todo eso Y sinceramente la ganancia es más para la empresa que para la vendedora yo recuerdo que pues de los zapatos a veces te venían quedando 20, 30 pesos, porque soy en México, de un par. Entonces toda la ganancia va para la empresa, no tanto para la vendedora. Y, este, y las colchas igual manera, te van quedando a ti por cada colchita algunos 30, 40 pesos. Eh, del, topper, del topper, lo que te ayuda mucho son los regalos que te dan a ti, que sí ya es una venta completamente para ti. Es decir si yo vendo mmm, en aquel entonces eran 1800, ahorita no sé cuánto sea, eran 1800, toda la, todo el, para ganarte todo el regalo del Topper y pues eran muchos trastes, ¿no? Era todo, toda una colección, entonces pues ya tú le sacabas a esa colección tus $2,000 pesos, pero también para acomodar el traste a veces es difícil porque no tienes mucha conocida que le gusta comprar mucho traste y menos traste caro entonces sí, como todo. El nice, el nice también te da bien poquito. El nice te da el 20%. Bueno, en aquel entonces que yo vendía hace cuatro años ya. Eh, te daba el 20%. 20% para ti. Y así vas subiendo, pues ya, 30. Lo máximo que llegabas creo que era como el 40%. Ya para tus viajes y no sé qué tanto. Pero pues sí, era, estaba difícil agarrar algo así. Subir en la multiplataforma, ¿no? Este. Y lo que veo del marikey, que es algo que toda mujer usamos diario, que básico presencia ultra, básico presencia fora, te da una ganancia, una ganancia se puede decir igualitaria, porque la empresa se queda con el 50, tú te quedas con el 50 y el cliente paga el tax, entonces te quedan 50% de ganancia. entonces... Que me hacen una empresa con una temática bien igualitaria para la vendedora y para ellos que te den la mitad y ellos la, te quedan con la mitad de la ganancia es algo que digo yo, está súper bien para la vendedora porque la mayoría de las marcas te dan solo 20, 30, máximo 40 y es muy rara la que te den 40 y, y o a veces tienes que pagar aparte tú el impuesto y todo ese show entonces este... Pues es bien práctico, ¿no? Me Como les digo, me gusta el emprendimiento de la marca de Mary Kay. Y pues aquí andamos, chicas. Dándole ganas. Esperemos en eh, Dios, pues todo siga bien. <ríe> y pues este, nos vaya bien en este nuevo emprendimiento. Me gusta, por eso que les digo, que es ¿no? una empresa con eh, metas visibles, metas eh, reales. Es una empresa con muchísimas uh, ayudas. Tanto para ti, emocionalmente, porque en realidad que el estar en los grupos de apoyo te ayuda muchísimo como enfocarte, como echarle ganas, como a, a emocionalmente tú también como trabajar tu mente y decir, bueno, yo también puedo, ¿no? O sea, aparte mi grupo de apoyo es de chicas súper buena onda, pura buena vibra. Entonces sí, me ayuda mucho. Como les digo, yo no soy muy sociable. Eh, aquí no tengo mucha gente conocida. Dos, tres conocidas, nada más. Entonces, sí me está ayudando mucho en eso. En que, pues, es un ratito que yo me distraigo, que dejo a los niños y, y ellos, pues, como las juntas yo me voy y su papá se queda con ellos. En las ventas, pues, yo las hago donde ande, chicas. Yo en mi trabajo. Con mis conocidas, en Facebook, en Instagram en, Pues aquí en YouTube ya también nos estoy promocionando este, Y donde anden, ¿no? A veces ando en la calle y yo ya diario traigo en mi mantillera Traigo libros, traigo tarjetas, traigo volantitos Y a quien yo veo que puede interesarle Porque muchas veces sí te le rimas a la gente y Te hacen decir fuchi, ¿no? Pero yo trato como de ver a las personas, ¿no? O sea, si la persona viene maquilladita de su ceja Aunque sea, si se ve pues así, ¿no? Que le guste eh, verse bien entonces son las personas que yo me arrimo porque sé que son las personas que le, que le puede interesar lo que yo les voy a decir lo que yo les voy a ofrecer porque, ¿no? Bueno, es así como para mí les digo, a mí me está, me está ayudando no solo en mi piel no solo en verme bien con mi maquillaje sino que me está ayudando no solo en los ingresos, sino también a yo desenvolverme más como persona a ser más sociable a, a no ser tan así, tan tímida Tan colgida eh, Porque ustedes me que me veo weedy y bla bla bla Pero yo en persona Soy muy diferente este, Sí hablo como en mi familia y eso Pero ya sí con personas Como que yo no conozco muy a fondo Y eso sí soy más callada Como que me... Porque no soy una persona que me guste hablar y hablar y hablar Sin pensarlo, o sea, me gusta Hablarte de un tema que yo sé que nos va a interesar a ambas Y que... Pues vamos a estar en, en un rato ameno, ¿no? O sea, no hablar solo tonterías que quizás solo, bueno, quizás parezcan tonterías para la persona que voy, que estoy viendo, o, o, y para mí no. Entonces eso como que no, como que por eso mejor me quedo callada, solo digo la plática. Y ya en donde veo que la plática pues está interesante y es algo que me, que yo sé o que yo puedo proporcionar algo de información o, o mi comentario, pues ya sí hablo. Pero así que yo digas que estoy como en el grupo de apoyo de Makey. Me gusta oírlas porque sí, ellas son, les digo, bien amables, bien buenas ondas Y todo el tiempo, todo lo que quieras preguntar, es, yo me enfoco más en oírlas a ellas porque ellas son las de la experiencia. Entonces yo apenas voy empapándome en el tema si se da maquillaje como yo les he dicho ellas pero no sé de ventas no sé cómo cerrar una venta cómo hacer que el cliente le interese el producto entonces ellas son las del tema las, las ellas son las expertas en ese tema entonces como yo les digo yo mejor escucho y ya conforme la charla pues ya yo les pregunto mis dudas no porque pues yo no no soy experta en este tema. Voy empezando y quiero empezar con el pie derecho, ¿no? O sea, no porque sé de maquillaje, no porque sé de pues de cosmetología y todo eso. No voy a, a sentirme como que, ah, yo sé todo, ¿no? No, no. Yo soy nueva en este ámbito de las ventas y yo quiero, ok, Si sí tengo conocimiento en el ramo del maquillaje, en el ramo de la cosmetología, pero no conozco producto, no conozco, como les dije a ellas en me... principio que el producto, yo fue con lo que me empecé a empapar eh, en las primeras pláticas con ellas, de que me hicieran conocer el producto, porque yo como iba a promocionar un producto que yo no conocía, ¿no? Entonces yo ya tenía seis meses usándolo y yo sé lo que me agradaba a mí pero entonces yo no sé yo no sabía que había otro, otra clase como para aplicar pieles grasosas y todo eso y pues todo ese tema fue lo que yo les dije yo quiero empaparme, de toda esa información para yo poder eh, ayudar a mi cliente yo no quiero solo irle y venderle encasquetarle mucho producto no, yo quiero ir a venderle una experiencia para su piel, para su look para su arreglo personal no solo el producto yo quiero venderle la experiencia de Cómo transformar tu piel, cómo hacer que tu piel luzca más radiante, más sana. Igual con el maquillaje, una experiencia de cómo hacerte un look más, más elegantito, cómo hacerte un look para una fiesta y ya no tengas que ir a pagar al salón, no estresada porque hay que ir al salón y todo eso. Cómo hacerte un look de diario para salir diario arregladita. Entonces yo quiero venderles experiencias, no, no solo producto, sino la experiencia de tú transformarte tú misma con tus manitas. Y sentirte bella, empoderada y lista para triunfar. <risa> Así que, este pues es lo que yo les estoy tratando ahorita de enfocar en Instagram y en Facebook, en mis páginas de maquillaje. Eh, quizá muchos van a decir, ay, es que me quieres en que producto es que eso te la pasas con tu marca de maquillaje. No, yo te quiero uh, mostrar mi experiencia, mostrar los beneficios que me está dando a mí la marca, no solo en mi piel, en mi luz, sino también en mi vida, y igual, si te interesa emprender algo, aquí estamos puede ser de mi equipo y igual, si tú no sabes de maquillaje, como les digo, yo las capacito a mí no me, a mí no me molesta, ni me incomoda, ni nada el yo tener mi equipo y yo poder decirte esto y esto tienes que hacer, o sea, yo darte todo el, todo el conocimiento que yo adquirí, que obviamente yo pagué para adquirir ese conocimiento, pero a mí no me molesta repartirlo sin que me paguen a mí, o sea, yo lo que quiero es que tú te sientas bien, ayudarte a ti a, a empoderarte, se puede decir, a sentirte bien contigo misma, a decir, ok, estoy haciendo un emprendimiento mío, me está funcionando, estoy adquiriendo un poquito de ingresos extra para mi familia, eh, estoy adquiriendo también pues más conocimiento más experiencias y vivencias con las personas que voy conociendo y es algo muy bonito chicas así que yo es quizá las enfado quizá a lo mejor muchas digan ay me enfadas con tu América y todas partes pero en realidad chicas para mí ha sido una experiencia bien bonita eh, entrar a esta compañía empezar a conocer todas las chicas de mi equipo y pues son experiencias como que te motivan, ¿no? Te motivan a decir, ok, yo también puedo, ¿no? O sea, no me voy a quedar estancada porque no sé el idioma. No me voy a quedar estancada porque no estoy en mi país. No me voy a quedar estancada de lo mismo porque me voy a poner mil peros yo misma. No, o sea, no. No me voy a quedar estancada porque si ella pudo, ella llegó igual que yo. Ella llegó sin saber el idioma. Ella llegó sin tener conocidos ni parientes. Ella llegó a un país desconocido también, y lo logró, o sea, logró tener su emprendimiento, logró adquirir una carrera, se puede decir, eh, en el maquillaje y en las ventas, porque yo no, o sea, yo también, si yo quiero, yo puedo, ahora ella me está apoyando, ¿no? Ella me está apoyando con su experiencia, ella me está apoyando con su conocimiento, pues lo voy a aprovechar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también quiero compartirles a ustedes, eh, Espero y no serles enfadosa en Instagram y en Facebook con ese tema. Por eso decidí que el de maquillaje, el canal, el Instagram de maquillaje y el canal de maquillaje y el Facebook de maquillaje me iba a enfocar a meter eso, ese tema de mi marca, el brandimiento eh, Y pues vlogs, solo les estoy comentando ahorita, pero no las voy a enfadar diario con eso. Vlogs es vlogs, vlogs es mi vida diaria. Y pues si sí, les voy a meter a lo mejor a veces experiencias que vivamos como... A veces salimos con las chicas al cabecito, a veces eh, hacemos convivios y eso. Eso sí lo voy a poner en los blogs porque son, van a ser parte de mi vida diaria. Entonces, pues eso sí se lo voy a compartir aquí. Pero si tú te quieres empapar más en el tema, si te interesa, como te digo, emprender tu emprendimiento y te interesa el maquillaje, te interesa la marca Mekay, pues búscame en mi canal, en mi Instagram o en mi Facebook de maquillaje y yo con mucho gusto... Te acepto en mi unidad para que seas mi hija, se puede decir, mi hija Mary Kay, este, te adopto como mi hija Mary Kay, así que por favor, si te interesa, no dudes en comunicarte conmigo, igual si no eres de aquí, de Estados Unidos, de México, Colombia, Venezuela, Perú, cualquier otro país, este, comunícate conmigo, yo te puedo referir a un contacto de otra chica que pueda estar y ayudarte en tu país, yo con mucho gusto, nosotros como les digo, la empresa nos da esa facilidad de contactarnos con más chicas, de tener experiencias y de oír sus experiencias, de agarrar su conocimiento de más chicas de otros países, de otras ciudades, entonces eso nos ayuda mucho a trabajar como equipo y pues a lograr nuestras metas, porque sinceramente chicas a veces solas eh, pues está en ti, claro, pero como cuando tienes esa... Les digo yo, esa mosquita zumbándote, a esa amiga mosquita zumbándote en la oreja, tú puedes, hazlo, yo hice esto, yo ayudé con esto, yo, yo, yo traté este, esta forma, yo traté de organizarme así. Entonces, cuando tienes esa mosquita amiguita dándote ideas, eh, dándote toda su experiencia, te motivas y te ayudas más, ¿no? O sea, piensan más 3, 4, 5 personas, cinco cabezas que una sola, así que. Déjense en ayudar, déjense en motivar. Pues síganme en mi Instagram, en, en mi Facebook, que es Makeup Andy Guerrero. Y Instagram es Makeup Andy Guerrero MK. Y pues en Facebook, ya saben, Makeup Andy Guerrero. Para tips de maquillaje, les voy a seguir haciendo reseñitas de cositas que me lleguen a mí, porque pues ya, influencers, gracias a Dios, me manda todavía cajitas. Me manda Itzy la suscripcióncita Y botchichar ahorita no voy a hacer porque como les digo tengo acumulado un montón de productos que quiero sacar en Poshman Entonces voy a hacer solo de lo que está llegando Yo ya no voy a adquirir nada por mi cuenta ya solo lo que me llega y Pero les voy a hacer reseñita de lo que está llegando e Igual cuando tengo oportunidad yo de algún nuevo producto que salga y les interese a ustedes coméntenme Yo les hago la reseña pero como les digo, ya ahorita ya Bolshechan Chance se va a quedar paralizado un poquito. He querido probar la cajita de vela y pues voy a ver si puedo adquirir alguna ahora que salga alguna de las cajitas para probarla y darles la reseña, qué tal me parece y todo eso. Y pues ahorita lo que voy a hacer, ¿no? Eh, voy a probar las cosas que ustedes me estén eh, comentando que les interesa. Y no voy a estar invirtiendo yo en otras cosas porque pues me interesa eso, ¿no? Hacer lo que a ustedes les interesa ver y voy a, a, a, a estar haciendo las reseñas pues de lo que me esté llegando ya de Influencer y de Itzy, que son las que me llegan ya, gracias a Dios, a ustedes, a su apoyo. Así que no se olviden de seguirme dando like, comentándome en Instagram aquí, las views, vean por favor, aunque sea 10 minutos de cada videito en YouTube y alguno, un minuto en Instagram y Facebook, para que las vistas me sigan ayudando, A que me puedan seguir mandando cositas. Así que con eso a mí me apoyan muchísimo mis chicas hermosas. Y pues este, y pues más o menos les digo, la voy a seguir enfadándolas con Mary Kay, que es lo que que me está funcionando ahorita a chicas. Tanto el maquillaje, en cuidado de la piel y en mi vida. mi vida me está funcionando mucho ese emprendimiento. Y pues lo voy a seguir enfadando con eso. <ríe> Así que les espero y les agradezco a ustedes también. Espero y motivar a alguna de ustedes y, y sean parte de... Les digo, sean mis hijas adoptivas de Mary Kay. Mis hijas de Mary Kay. <ríe> Así que si te motivo y quieres iniciar, pues aquí estamos, chicas. Con nuestro gusto los apoyamos. Y yo feliz de que sean de mi familia americana. Así que, pues, déjenme sigo aquí en la chacheada. Porque hoy es día de chachear. Y quiero ir a hacer mi live. Ya son las 10:17. Así que, dejen chacheo. Y ahorita los veo. Mm. Chicas, ya limpié el comedorcito. La cocina ya está también limpia. Ya nos vamos a hacer el live. Ya nomás acá vean. Los juguetes del gordito que andó aquí sacando sus cosas él y yo creo que ya está dormido porque ya no hay bulla. muy sí, todo listo ya está todo acomodadito Bien, como les digo y solo recogí porque y limpié ahorita pues poquito la cocina porque ayer limpié todo Bien a fondo, aspiré aquí. La alfombra, limpie baño, limpié toda la casa. Bien limpiadita. Ya nomás tengo que cambiar cortinas. Cambiar los cojines de la sala. Y la decoración. Porque si sí necesito, vean, está todo muy vacío. Entonces necesito buscar algo. Como les dije, quiero ir a. Vamos a ir a otro Nainai con mi amiga las, el viernes. Así que voy a ver qué me hallo ahí para la otra. Decoraciones de otoño Y pues A ver para cuando pongo las fotos Las fotos las quiero poner allí vean. Ahí quiero que vayan las fotos Aquí en este lado Que se ven al entrar Ahí está la entrada Entonces quiero que las fotos vayan aquí en la entrada Quiero un cuadro nuevo por ahí Para quitar ese ya Y quiero algo allá para el comedor también Para que ya barda Nada más Es lo único que para que ya barda, algo para aquí guardar ese cuadrito. Y ya. eso es lo que voy a... Pues estoy esperando mis fundas para los cojines de Shim. Y pues ya, chicas. Mi comedor también ya. Si Dios quiere, ya pronto, ya pronto. Ahí seguimos con esa mesita. Ya tenemos tres años con esa mesita, así que iba a seguir. Pero ya. Si Dios nos da licencia, no necesito más. Solo estoy esperando que pasen unas ciertas cosas que necesitamos que pasen. Y ya... Para ver si sigo comprando cosas. Así que pues dejen, empiezo el like. Y las miro ya al ratito. Como les dije, no voy a hacer de comer porque ahí tengo salsa de hace como dos días. Quise tacos. Me quedó salsa. Dejen, vamos y revisamos porque no estoy segura. Ya cayó. Estaba cansado, mi papá. <risa> Estaba cansadito por eso, nada, enfadoso Ay, mis pelos, esto tengo alto pelo chiquito No se me aplaca Dejen reviso que si sí tenga salsa, miren Es donde no les digo que se cayó la puerta Y no la no hemos arreglado Este, está más práctico, porque no tengo que andar abriendo y cerrando Déjenme ver Sí, ahí está atrás, tengo poquita salsa Tengo chile rojo qué me quedó? ¿De qué me quedó este chile rojo? No me bueno ¿por porque... Tengo chile rojo de unos chilaquiles, tengo salsa de los tacos, así que quedó poquito viste de ayer, ahorita ya saqué, bien, saqué poquito pollo acá, saqué poquito pollo y yo creo que lo que voy a hacer, voy a hacer unas enchiladas, tengo repollo, voy a hacer menos enchiladas, para... ya no me apuro por la comida, voy a un no voy por el enano y ya hay comida hecha, ya, a descansar. Este Ay, estos son los días de descanso de una chicas. Hacer qué hacer, limpiar, hacer, adelantar comida. <risa> Para los días que trabajo no se me ponga tan estresante. Este, adelanto. Coso frijoles, cosas así, ¿no? Que ya puedo tener allí. Para ya nada más los días que trabajo. Llego y rápido. Solo lo que es jueves y miércoles y jueves. Es cuando cocino todavía. Y sábado. Mmm. Cuando mi esposo descansa... Si descansa el sábado, ya el sábado salimos a comer afuera. Sí, eh, Porque lo que dejo, se lo comen ellos en la mañana. Entonces, pues ya en la tarde ya, ya no hay... Tengo que hacer desde cero. Así que salimos mejor a comer. Y el domingo igual salimos a comer. Pero entre semana sí me gusta tener para hacer. Ahorita estaba trabajando tres días entre semana. Y llegaba este... Pues a preparar, ¿no? Acabar de preparar y comer Pero ahorita ya nada, no, me voy a trabajar dos días entre semana entonces pues ya voy a agarrar Los dos días entre semana y el sábado Para Cocinar Y pues los días que estoy aquí no hay problema Porque los días que estoy aquí pues desde temprano Puedo empezar a, a coser lo que Tengo que coser y hacer todo desde cero Pero los días que no estoy Eso me pone más trabajoso porque yo llego Dylan sale como a las 2.15 Y llegamos aquí a la casa Casi a las 3 entonces, me quedan como dos horas de aquí a que llegue mi esposo para cocinar algo. Desde cero está cañón. Así que, por eso adelanto cositas. Adelanto también mi lonche. Hoy en la tarde voy a ponerme a asar la pechuga. Poner la ensalada en los toppers que tengo allí de la Walmart. Y para ya tener todos mis lonches listos. Y así nada más agarro mi trastecito. Mi aderezo y vámonos. Lo más lo que si sí estoy cociendo por día... Es por decir, si voy a llevar pollo, le hago el pollo. Si voy a llevar biste, hago el bistec Si voy a ponerle solo la ensalada, pues solo tengo la ensalada con los cortones. Ay, pero sí. Ya mañana empezamos a foto. Lo que me gustó es eso, que me dejaron dos días de descanso y otros dos días. Y me vienen todos días de descanso. Así que ya. Está más flexible mi horario. Y pues, estaba viendo, déjenme me arreglo estos pelos. Porque... Hacerles like con estos pelos como que no. Voy a dármeles una pasada con la plancha. Ok, vamos a Facebook y allá las miro. Y pues ahorita voy a cortar un poquito el vlog. Lo que vamos a hacer ahorita es eso, estar en Facebook, eh, hacer el like. Y bien chicas, ya comimos. ¿Cómo que comimos enchiladas, ya ni les mostré. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues lávatelas, no hagas tanto ruido porque el gorrito está dormido. Y ya ando aquí preparando el lunch porque yo ya mañana trabajo. Mi esposo también, entonces hay que preparar el Para preparar preparé enchiladitas. Ya llevo aquí mi todas mis copas. No estoy ¡Oh! ¡Para orbita! ¡Yos! Orbita del payaso. Y ya estoy preparando el de mi esposo. para Bueno, pues ya tengo los, los, los payasos para que cuando ¿No cabe. Sí, pero me das poquita, ¿ok? Ok. Y ya estoy grabando el de mi esposo Como él no puede. Eh, no lleva el horno porque se va a trabajar en la parte de este, no hay horno entonces tiene que llevar algo frío pero estoy haciendo una bolsita. y yo pues ya yo no donde yo trabajo, así que yo me llevo enchiladas el enano lleva un calzón, creo que se llama es como un pan con queso y carne y salsita de tomate, lleva manzanitas y dice que ya le dan leche así que pues ya nomás le pongo agüita y lleva un calzito de pollo y zanahorias agua, paleta dame un a ver me tiro al recién el día me el antes de que y pues ya tengo los tres manos tres manos ahí. Pero pues ya, ya son las 6 de la tarde, ¿ya? No, 5.54. No sé. 5.54, ya, pongamos que las 6 ya. Mira, se me fue y ya descansé. Dila, bájale, papi. Dila, bájale. bien chicas, ya ahorita estoy viendo Netflix y quiero eh, ir a grabar el video de lo de maquillaje así que yo creo que es todo lo que vamos a hacer por hoy gracias por acompañarnos en un vlogcito más, las miro el próximo vlog, bendiciones besos, al próximo videito, bye